Dicen que si pones el emoji de la bicicleta todos en los comentarios ponen el emoji del tomate. Nadie sabe por qué.